Hola a todo el mundo, muchas gracias por venir. Eh, como siempre, vamos a decir súper rápidamente quiénes somos y qué hacemos aquí. Bueno, ya sabéis que somos la Meetup local de WordPress de Barcelona. Aquí se viene a hablar de todo lo que esté relacionado con WordPress, en mayor o menor medida. Eh, tenemos, por supuesto, desarrollo siempre. Y SEO también, no os preocupéis. Pero también diseño, contenidos. Uh, formación, negocio, lo que sea ¿vale? Eh, ahora sí, ya puedo decir que podéis entrar en nuestra nueva web para informaros de todo, de quiénes somos nosotros, de qué hacemos aquí y sobre todo los eventos pasados y quién ha hecho ponencias o si queréis hacer alguna nueva y podéis ver las charlas en Wordpress TV, en Youtube y manteneros uh, conectados a los eventos en Meetup este, este evento lo llevamos cuatro personas eh, hoy vais a ver a juanca hablando es, es programadora frontend nos falta nuria que estos meses está en unos temas personales ella es desarrolladora en WordPress también tenéis aquí a José conti que es programador de wordpress e WooCommerce commerce y yo misma que me llamo nora y soy diseñadora de experiencias de usuario y de interfaces eh, para poder hacer este evento ya sabéis y lo, si no sois lo cuento todo es voluntario es sin ánimo de lucro no pagamos nada no nos pagan nada pero de alguna manera tenemos que tener un sitio y esas estupendas empanadillas que luego vamos a comer el sitio durante estos tres meses incluida esta sesión eh, nos la digamos patrocina o nos la paga directamente la fundación de wordpress y las empanadillas en el y después nos la uh, patrocina SiteGram, ¿vale? ¿Qué va a pasar hoy y qué va a pasar el mes que viene? Lo que va a pasar hoy es que Juan Cadilla nos va a hablar de copias de seguridad con Duplicator, y el mes que viene Nahuay Badiola y yo misma os vamos a hablar de qué es la sostenibilidad en web y cómo podéis hacer vuestras webs más sostenibles. Falta la imagen, pero el evento ya está. Estaremos aquí el 16 de diciembre, que es un viernes otra vez, en este mismo espacio y será la última charla del año. Eh, recordad que las Meetups son en beneficio de la comunidad en general y no son para ninguna persona en concreto ni sus negocios. Dicho esto, os dejo con Juan Cadías. Vale, a ver, voy a dejar mi presentación por aquí. Uy. Vale, pues vamos a ver eh, copias de seguridad en WordPress con Duplicator. ¿Quién conoce Duplicator de aquí? ¿Los demás? ¿Os suena? Vale, pero no lo habéis usado nunca, ¿no? O sea, solo tú y Nora, vale. Vale, vale, bueno, bien, bien. Bueno, como me ha presentado Nora, soy Juan Díaz, soy programador frontend, tengo mi propio estudio que se llama jdevelopia.com, donde hacemos temas y plugins a medida y colaboro en el proyecto de WordPress Tarragona, de WordPress Barcelona, Joomlaes.org, que es un portal para los eventos de The Joomla a nivel de España y Tecneforum, que es un evento que hacemos en Tarragona manualmente, con las diferentes meetups tecnológicas que hay en la provincia, pues hacemos un evento al año. Y colaboro también en el podcast de Dario Balbontín, Dario BF, que se llama Poste Podcast. Lo tenemos un poco abandonado, pero igual ahora vuelve, llevaremos. Vale, yo siempre comienzo haciendo un disclaimer, vale para dejar un poco claro que las charlas que yo hago no es ni para sentar cátedra ni para escribir un libro, simplemente yo pretendo compartir un conocimiento que tengo y si le ayuda a alguien, pues bienvenido sea, pero que no es para escribir conceptos en piedra ni nada de eso, ¿vale? Entonces, seguramente esté equivocado en cosas, seguramente vosotros tengáis otra opinión, así que decírmelo y debatimos y así crece, crecemos todos, ¿vale? ¿Soy responsable de lo que digo, pero no de lo que cada uno interpreta? Eh, no me puedo responsabilizar si algún código o alguna recomendación te rompe la web y en caso de duda consulta con tu programador. ¿Qué vamos a ver hoy en la charla? Vamos a ver eh, qué es duplicator, o sea, que, digo, qué son las copias de seguridad y qué son y para qué sirven. Vamos a ver para qué nos sirven, sobre todo, que también es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Vamos a ver eh, duplicator. Tanto la versión gratuita como la versión pro. Y vamos a hablar de un concepto que se llama las copias de seguridad de Rodinger. Los que no sepáis qué es, ya veréis, ya veréis lo que es. Y luego una parte de demo en que miraremos un poco cómo funciona el plugin y haremos una prueba real de lo que hemos visto durante la charla. ¿vale? ¿Qué son las copias de seguridad? A mí siempre me gusta cuando abordo un tema irme a la Wikipedia en este caso, y ver qué es lo que me dice la Wikipedia sobre este concepto. Lo voy a leer literalmente. Me dice que las copias de seguridad es un proceso mediante el cual se duplica la información existente de un soporte a otro. Es decir, yo tengo algo en un servidor, en un disco duro, en donde sea, y lo que voy a hacer es hacerme una copia de eso y llevármela a otro sitio. ¿vale? Como su nombre indica, normalmente es para tener una copia de seguridad de esos ficheros por si me hackean la web, si tengo algún problema, etcétera, etcétera, o hay un cambio de ficheros o lo que sea, yo pueda tener una versión de esos ficheros para poder recurrir a ellos. También dice que, termina la frase diciendo, con el fin de poder recuperarla en caso de fallo del primer alojamiento de los datos o simplemente disponer de dicha copia de seguridad. Es decir, la vamos a utilizar, al menos por lo que nos está diciendo aquí, o para tener una copia de esa web o para tener un respaldo por si esa copia falla en el soporte original, ¿vale? Estas son palabras muy técnicas, palabras muy literales porque al final es lo que, pone, lo que pone Wikipedia, pero la idea es que salgamos de esta charla más o menos teniendo un poco claro y en cristiano lo que dice en este párrafo, ¿vale? Uso real de las copias de seguridad, lo que realmente nos interesa. ¿Para qué, para qué funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Para qué nos van a servir a nosotros? Pues... Como copia de seguridad literal, es decir, yo me puedo hacer una copia de mi web y guardármela y estoy tranquilo de si, por ejemplo, me retiran el acceso a ese hosting, si me retiran el acceso a mi web, yo sé que tengo una copia en mi ordenador y al menos el trabajo que he avanzado hasta ese momento lo voy a tener guardado. Si quiero hacer una migración, es decir, yo ahora estoy con una compañía de hosting o tengo mi web en un servidor y me la quiero llevar a otro sitio. Por políticas de la empresa. Seguramente la mayoría de empresas tienen una, igual que hay la RGPD y la LOPD, hay también eh, políticas de copias de seguridad en la que igual tienes que hacer una copia de seguridad cada día o tienes que hacer una copia de seguridad incluso cada hora, etcétera, etcétera, porque tienes que tener al menos un histórico de los datos en ese momento y en esas franjas de horas. También nos va a servir por un salvaguarda. Si yo tengo una copia de seguridad, sé que, al menos, hasta la fecha que hice esa copia de seguridad, si le pasa algo a mi web que está de forma pública, voy a poder recuperar esa información, al menos, como digo, desde la última copia de seguridad que hice. ¿vale? Si hacemos integración continua, es decir, tengo que aplicar un, un, una nueva funcionalidad a mi web, yo me puedo, bajar una copia, puedo hacer una copia de seguridad, me la bajo en mi ordenador, programo, hago las acciones que necesite y luego esa copia la machaco con la que tengo en la, en la web en producción, ¿vale? Y luego por un tema de protección sobre la integridad de los datos. Por ejemplo, esto es muy típico en comercios electrónicos, que lo ideal es hacer pues, cuatro copias al día, más o menos, para saber que si hay algún problema en, en las diferentes umbrales de horas en los que no se ha hecho la copia de seguridad, yo puedo recurrir a esa, ¿vale? Al menos no pierdo esos pedidos o al menos no pierdo esos datos en los que yo he ido haciendo copias. ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Sí? Vale. ¿Y en WordPress cómo se aplica todo esto que hemos visto? Porque hasta ahora estamos hablando de cosas muy genéricas, muy, muy generalistas. ¿Pero qué son las copias de seguridad en WordPress? Al final, todos los WordPress del mundo son iguales, exceptuando el fichero wp-config.php, que es el que tiene la información de cómo nuestro WordPress se conecta contra la base de datos y alguna configuración adicional técnica, y toda la carpeta que está, está todo el contenido que está dentro de la carpeta wp-content. Y obviamente la base de datos. Pero a nivel de ficheros, todos los WordPress son iguales exceptuando... Estos dos, es decir, el wp-config.php y todo el contenido que hay dentro de wp-content. De tal manera que si yo tuviera dudas de si me han hackeado o he tenido algún problema en alguno de los ficheros de WordPress, yo podría coger el, irme a wordpress.org, bajarme la última versión, descomprimirlo, borrarle el fichero wp-config.php y wp-content, la carpeta y todo lo que trae, cogerme todos esos ficheros y carpetas y machacarlo encima de mi instalación y tendría un WordPress limpio, al menos en esa parte, porque si en el WP Content donde tengo plugins y demás, tengo alguna cosa infectada o lo que sea, lo seguiría teniendo, pero al menos así me aseguraría que tuviera la web limpia. Siempre puede haber algún fichero suelto que algún plugin o algún hosting nos añada. Por ejemplo, se suele utilizar mucho el HT access o... Eh, en alguna de las rutas de WordPress a veces se utiliza para almacenar cachés, etcétera, etcétera. Pero en líneas muy generales, para que nos hagamos una idea, lo que a nosotros nos interesa realmente copiar es wp-config.php y toda la carpeta wp content y obviamente la base de datos. ¿vale? Veremos que cuando hagamos copias de seguridad, lo más normal es copiarnos la web entera, porque es lo más cómodo, para cuando tenemos que restaurar o para cuando tenemos que hacer algo con esa copia poder, eh, poder tirar de eso, ¿vale? ¿Plugins que nos van a ayudar a hacer copias de seguridad? Pues aquí tenemos unos cuantos, aparte del que vamos a ver en esta charla. Uno sería Upd UpdraftPlus, BackupBuddy, BackupWP, o sea, App. Back, back este siempre se dice mal, ¿eh? creo yo no, nunca he escuchado a nadie decirlo bien a la primera <ríe> ballpress y all-in-one wp-migration y el duplicator que es el que vamos a ver, tan sencillo que si nos vamos al repositorio de plugins y buscamos backups, nos salen todas estas opciones ¿alguno utilizáis? ¿alguno de esta lista que no sea duplicator? el primero, el updraft plus el all in one Ok, vale. Si nos centramos en Duplicator que es el que estamos viendo en este caso pues vamos a ver un poco qué es, eh, qué es lo que es Duplicator ¿no? pues es un plugin, es decir es un complemento que se instala en nuestro WordPress y nos va a servir para, para hacer las copias de seguridad en principio la idea y de ahí viene su nombre se llama Duplicator la idea inicial era hacer clones de nuestra web, es decir, duplicar nuestra web para podernosla copiar o podernosla llevar a otro sitio con la intención normalmente pues, de migrar esa web, de hacer una copia de seguridad, etcétera, etcétera. Luego con el tiempo ha ido creciendo el plugin, a día de hoy es bastante, bastante utilizado y ya veremos que tiene más, eh, más herramientas y demás que las, las veremos en, en diapositivas siguientes. Y como la mayoría de plugins de WordPress pues tenemos una versión 100% free, 100% gratuita y 100% libre que la tenemos en el repositorio oficial de, de plugins y una versión pro que es de pago y nos da funcionalidad ex extra. ¿Para qué nos va a servir? Pues nos va a servir obviamente para hacer copias de seguridad, como ya hemos visto. Nos va a servir para poder migrar webs, es decir, yo me puedo hacer una copia de esta web y llevármela a otro sitio. Tanto si la, me la quiero llevar de un proveedor de hosting a otro como si me la quiero montar una copia en mi ordenador. ¿vale? Eh, además tiene herramientas que lo que nos hacen es una revisión y un control y estado de la salud de nuestra web. Es decir, lo interesante es que antes de ejecutar la copia nos ejecuta un script de análisis, nos revisa la web, tanto los ficheros como base de datos, y nos da una serie de sugerencias. Luego más adelante veremos por qué es interesante esto, pero es bueno y es interesante que nos haga esto porque además de evidenciarnos dónde tenemos problemas, pues eh, ficheros que tienen ñes, ficheros que tienen trancadas, ficheros que tienen nombres incorrectos, acentos, etcétera, que son susceptibles a que nos puedan dar problemas en un futuro cuando nos vayamos a otro hosting o a otro entorno donde no lo soportemos, o eh, bases de datos en las que haya tablas en las que que pesa mucho, que tenemos muchas muchas filas consumidas en esas bases de datos, etcétera, etcétera. Si está justificado porque es la tabla de post, no pasa nada. Pero igual tenemos una tabla de, con logs de la web en la que yo digo: estoy arrastrando logs de hace tres años. ¿Por qué tengo que arrastrar todo esto que hace que mi web vaya más lenta? Pues sé que esa tabla la puedo limpiar o que es susceptible de que la revise y le haga algunos cambios porque estoy arrastrando cada vez que hago una copia o cada vez que voy a hacer una copia un montón de tamaño de algo que igual no utilizo. ¿vale? Nos va a permitir también programar copias de seguridad, es decir, no tengo que estar yo delante del ordenador clicando para hacer una copia, sino que yo puedo dejar copias programadas y cada X horas o cuando yo esta vez establezca se van a hacer esas copias de seguridad. Voy a poder enviarlas, además las copias, a un almacenamiento externo, es decir, no se van a quedar en mi propio hosting, en mi propio servidor, esas copias junto a mi web. Que esto, si alguno lo hace, no se debe hacer, porque le estás facilitando que alguien cuando entre a tu web, si de alguna manera se cuela o se cuela en el FTP, se te lleva una copia de la web y con eso puede hacer todo, porque tiene la copia de los archivos y la copia de la base de datos. Y si eso se lo, se lo monta en su ordenador, en su localhost, ahí ya no necesita contraseñas ni nada porque lo tiene todo. ¿Vale? Eh, nos va a permitir eh, restaurar copias de seguridad, es decir, además de hacernos la copia, además de programarla, además de enviarla a servidores externos, etcétera, etcétera, va a venir con un script muy sencillo en el que nosotros vamos a ejecutarlo y va a haber un asistente que nos va a ayudar a restaurar esa copia de seguridad de la web. ¿Vale? ¿Mons ha venido? ¿Mons han venido? Ah, vale, es que me están llamando un número de Barcelona y no sé no sé qué es. Voy a coger un segundo a ver. Dime. Sí. Sí, sí, nos ha llegado todo bien. Sí, sí, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Pues nada, el que nos trae a los moons. <ríe> luego en WordPress de bueno nos reiremos ¿eh? de esto, pero bueno, lo que hay. Vale, ¿en eh, dónde me había quedado? Exacto, tiene un script para poder restaurar esas copias que hemos hecho. Y también otra cosa interesante es que le podemos definir perfiles de copias de seguridad. Si yo tengo la posibilidad de programar copias... Yo puedo hacer copias, por ejemplo, una vez al día de toda la web, de todos los ficheros y la base de datos, y cada hora que solo haga una copia de la base de datos, por ejemplo. Si yo sé que no voy a subir muchos cambios, no voy a subir muchos ficheros, como los ficheros no van a cambiar, pero igual voy teniendo pedidos nuevos o lo que sea, pues cada hora le puedo programar una copia de la base de datos. Esto ya depende un poco de la casuística de cada proyecto, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, tenemos un cliente que una vez al mes sube contenido, pues igual no hay que hacer todos los días una copia entera de la web y, solamente, y nos podríamos ahorrar eso y solo hacer de la base de datos. Luego al final tenemos que casar todo esto con lo que a nosotros nos interese a futuro, sobre todo cuando tengamos una desgracia, porque las copias de seguridad, la gracia que tiene es que las tengamos bien cuando tenemos una desgracia que ojalá que no pase. ¿Y para qué nos sirven las copias de seguridad? Pues no nos sirven en un principio para hacer staging, es decir, no está pensado para que yo le dé un botón, me haga una copia, me cree una nueva versión de la web, haga modificaciones en esa nueva versión de la web y cuando esté todo correcto le diga publicar y me checa la web en producción. Eso lo puedo hacer, pero lo tendría que hacer de forma más manual. Tampoco están pensadas para la integración continua, que es un poco esto lo, lo, que, te, lo que he comentado, al final el staging es más o menos parecido. Tampoco nos va a servir, al menos Duplicator, para hacer copias incrementales. Es decir, cada vez que haga una copia, él lo va a copiar todo. No va a tener en cuenta el histórico que hemos hecho de copias hasta entonces y qué ficheros han cambiado y qué no, sino que te va a hacer una copia. Esto tiene su ventaja y tiene su problema. O sea, el problema es que cada vez que hagamos una copia de la web, si la web pesa mucho, pues necesitamos un almacenamiento de, de o sea, tan grande como la web y tan grande como el número de copias que damos tener. Es decir, si mi web pesa un giga y quiero tener 10 eh, copias, necesitaré un sitio en el que tenga 10 gigas por lo menos. ¿vale? Si fuera incremental, esto no pasaría. La primera copia sería toda la web y si voy haciendo cambios, solo aumentaría las siguientes, eh, las siguientes copias de seguridad esos megas de los cambios que yo he hecho. Pero tienes un problema con las copias incrementales y es que dependes 100% de un asistente o un motor que te monte luego y te haga las comprobaciones y te genere la copia final cuando la, la quieras restaurar. Normalmente no va a haber problemas que esto, que esto lo tengas, pero igual te puedes dar el caso de que tengas una urgencia y necesites ejecutar ese script. o Yo lo he llegado a ver ¿eh? que esa misma generación del, del, de la copia resultante es decir, del incremental te la está generando la misma web tú dices, coño, si me la han hackeado he tenido un problema ¿cómo me va a generar la copia resultante si tiene que ir a consultar todo esto? si el problema lo tengo en la misma web ¿no? porque por mucho que yo el almacén de forma externa si no tengo el motor que luego me monta eso no, no voy a recuperar la copia, la copia o las copias que yo he hecho tampoco me sirve para hacer versionado puntos de restauración no podría, esto sería interesante, pero en principio no lo hace, imaginaros que de forma automática, creo que hay algunos que lo hacen, ¿eh? no, no, ahora no sé muy bien cuáles, pero por ejemplo podría eh, funcionar que cuando yo vaya a actualizar un plugin, me diga, vale, el plugin se va a actualizar, tarde un poco más y entre, entre medias me haga una copia de la web y entonces me actualiza el plugin. Y si ese plugin, esa nueva versión, me rompe algo de la web, podría ir y recuperar la versión justo antes de actualizar ese plugin. ¿Hay un plugin? Hay un plugin sí, que lo hace, sí. Actualizas un plugins y si va mal y tal igual, te vuelve, a... te vuelve... Te vuelve... Te... Pasa que es que ese que tú dices, lo que te hace, en vez de en toda la web, es solo en el plugin. Sí, sí, por eso digo, sí, es sí. los plugins Vale, y luego tampoco sirve pues, para eh, procesos externos, es decir, la, la, el proceso de copia de seguridad lo va a hacer la web, tal cual. Es decir, si tengo algún problema en el hosting, no me va a hacer la copia de seguridad, si tengo alguna limitación de recursos, si tengo muchos usuarios consumiendo la web o lo que sea, no me va a hacer la copia de seguridad, etcétera, etcétera. Esto pasa con Duplicator y con todos los que hagan la copia de forma local en el en WordPress. ¿Qué es lo que tiene Duplicator Pro? Aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora, que es lo que incluye la, la versión eh, libre que tenemos en el repositorio, pues eh, incluye la de poder enviar los ficheros a servidores externos. Es decir, yo puedo hacer la copia de seguridad de forma local en mi WordPress y que una vez acabe me la envíe a un Dropbox, a un Amazon, a otro hosting que yo tenga, etcétera, etcétera. De esa manera, me aseguro que si hay algún problema en esa web o en ese hosting, yo tengo una copia en un servidor de fuera y, por lo tanto, sé que en cualquier momento puedo recurrir a ese y tengo una, una copia de la web. ¿vale? Me permite hacer perfiles y delimitaciones. Es decir, yo le podría decir, y esto, por ejemplo, eh, yo lo utilizo mucho, es crearme un perfil que sea copia de seguridad tal cual y que me haga una copia de todo y luego otro perfil que sea copia de seguridad de desarrollo. Entonces, cuando hace el perfil copia de seguridad normal, me lo copia todo, todo el WordPress, todos los plugins, todos los ficheros, copia de la base de datos, etcétera, etcétera, y la copia de seguridad de desarrollo me hace lo mismo, pero no me copia el HT Access, no me copia algunos plugins dentro de la carpeta wp-content. Lo veremos en este caso, ¿eh? Eh, si yo tengo, por ejemplo, un plugin de doble autenticación, si yo me monto la web en mi localhost para trabajar, cuando levante la web en mi ordenador, me va a pedir el doble autenticación. Si yo estoy trabajando sin conexión a internet porque no la necesito, no me va a enviar el mensaje de doble factor y no voy a poder acceder a mi web. Cuando yo hago la copia, no me copio ese plugin de doble autenticación, y cuando me restauro la web en mi localhost, como no tengo ese plugin de doble autenticación, yo puedo acceder sin necesidad de la, esa copia, etcétera, etcétera. O, o sea, esto es susceptible de plugins de seguridad, plugins de caché, plugins de optimización de imagen o que envíen eh, algún fichero o alguna cosa a un recurso externo. Como yo voy a trabajar en mi localhost, no me sirve que traerme eso. Entonces ya en la misma copia me lo puedo ahorrar traérmelo, y es mucho más rápido a la hora de desarrollar. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto? Me va a permitir programar backups. Me permite que los backups se encrypten. Es decir, eh, por mucho que alguien consiga esas copias de seguridad al estar encriptadas, si no sabe la, la contraclave, no va a poder desencriptar eso, ¿vale? Diría que la diferencia está en que la versión free no los encripta, te los meten en un... En un no sé, creo que te los meten en un zip y en una extensión propia. Pero las dos las puedes descomprimir. Aunque no, porque lo que haces te las comprime y ya está, no te pone una contraseña o sea, no te las encripta. Entonces si alguien accede a esos ficheros pues se los puede... Te podría llegar a, a des, descomprimir esa información y al menos tener, tener esos datos. Aquí el drama es la base de datos, o sea porque los ficheros, bueno, se te llevan las imágenes, es fastidiado, pero la base de datos, eso es el oro de nuestra web. ¿Qué más hace? Tiene la parte de Cloud Storage, lo que decíamos, de poder almacenar copias y demás de forma externa. Tiene soporte para grandes webs. La versión free funciona bien con webs de un giga o dos, pero a la que nos vamos a webs más grandes podemos llegar a tener problemas. No es que no sepa hacerlo, sino que la versión Pro lo que hace es que tiene diferentes variantes en sus scripts que si falla en un tiempo de ejecución determinado pues tiene más opciones para poder intentarte hacer la copia y más opciones a la hora de configurar. Esto nos daremos cuenta sobre todo cuando eh, ejecutamos los asistentes de copia, que si nuestro hosting no es muy bueno, no nos va a dejar hacer la copia. Nos van a empezar a dar problemas, que no se ejecuta, que tarda un montón, que llega al 40% y se queda colgado, etcétera etcétera Eso es porque el hosting eh, en el que estamos nos limita muchísimo los recursos y no podemos hacer ni una copia de seguridad, una cosa tan simple como una copia de seguridad. Una cosa tan simple que es una cosa que consume, porque realmente lo que está haciendo es Llevarse todos los ficheros, hacer una llamada a la base de datos y bajarse toda la información, y luego cuando tiene todo eso, comprimirlo y prepararlo en un paquetito para que nos lo podamos llevar. Es un proceso que es relativamente simple, pero a nivel de máquina, pues durante unos segundos, unos minutos, consume. ¿vale? Y ahí hay servidores en los que los pones contra la espada y la pared y no, no te funciona. Y como la web empieza a ser un poco grande y demás, es un drama. ¿Vale? Seguramente os haya pasado ¿eh? que, que ocurra esto. Bueno, no voy a avanzarme en cosas que luego vendrán con las slides. También la versión PRO, lo que nos hace es notificaciones por email, es decir, cuando falla una copia nos va a avisar, cuando una copia esté hecha de forma correcta si queremos nos va a avisar o no y cuando hay algún warning o algún problema también nos puede avisar sobre eso. Una cosa muy interesante que tiene es que, como os he comentado antes, cuando ejecutamos una copia de seguridad, el antes de ejecutarla nos hace un análisis de la web. Nos mira dentro de las carpetas, dentro de la carpeta de media, dentro de la base de datos, y si hay alguna cosa, alguna recomendación que cree interesante hacernosla, nos la hace en pantalla. Con la versión Pro, además de... O sea, nos la hace en pantalla si estamos nosotros, pero si tenemos esas copias programadas, si le decimos que cuando acabe la copia o de algún error, nos mande un email, nos va a adjuntar al email un txt con toda esta información. Y esto es muy útil, por ejemplo yo lo hago, ¿no? lo típico, cada mañana tú revisas que por la noche se hayan hecho correctamente las copias de seguridad de los clientes. Pues miras muy por encima de ese TXT a ver que esté todo correcto y que no haya ninguna cosa que se vaya de madre y si se va de madre, pues sabes que se lo tienes que corregir en algún momento u otro al cliente. Porque si no, cada día que pase que estés haciendo copias de seguridad y no corrijas esos errores, estás arrastrando errores o por ejemplo, logs de 5 años que no necesitas y estás arrastrando un montón de información redundante, etcétera, etcétera, que eso lo que hace es que consume recursos, consume servidor, consume máquina, contamina más, etcétera, etcétera. ¿vale? Luego, la versión Pro tiene una serie de hooks que nos podríamos enganchar pues, para hacer eh, cosas a nivel de programación. Cuando se acabe la copia de seguridad, hace esto. Cuando se acabe tal, haces esto otro, etcétera, etcétera. Te viene con una serie de hooks con las que se puede jugar. Y luego soporta multisite. Esto también es algo interesante porque no todos los plugins de copias de seguridad lo hace. Y Duplicator le hace hasta tal punto que yo me puedo hacer una copia de todos los sites de la web, de solo uno de ellos, etcétera, etcétera, para poder restablecer como si fuera un site independiente, etcétera, etcétera. ¿Y qué son las copias de seguridad de Schrodinger? Que antes lo hemos comentado en el índice. Vale, si nosotros hacemos copias de seguridad y las vamos almacenando tanto en la web, que no se debería hacer, como en un servidor externo, pero nunca hacemos la prueba de restaurar esa copia de seguridad para ver si todo funciona, nosotros no tenemos una copia de seguridad, no sabemos lo que tenemos. Es como la caja de Rodinger donde estaba el gato, que no sabemos si hay un gato o no hay un gato conforme pasan los días. Pues esto es igual. Nosotros podemos estar un año entero haciendo copias de seguridad que si no la restauramos nunca, igual el día que la necesitemos, no nos vale ninguna de las copias que tenemos durante todo ese año porque hay un error, no se ha acabado de ejecutar bien y el plugin se lo ha tragado, etcétera, etcétera. Y tenemos un montón de copias que no nos sirven para nada. Por lo tanto, mi recomendación es que las copias de seguridad se tienen que probar siempre. Además, si las pruebas de restaurar te aseguras que se está haciendo correctamente la copia, todo se va a, a ver bien el día que la necesites. No estás arrastrando problemas, te aseguras que el día que tengas un problema va a ser más o menos rápido, te familiarizas con el script de restauración, o sea, para mí son todo ventajas, la única inconveniente que tiene es que tienes que perder unos minutos en probarlo, ¿vale? Pero luego también te da la contraprestación de que te quedas tranquilo, de que las copias de seguridad que has ido haciendo funcionan y que si pasa algo en algún momento en, tu, en la web de tu cliente o en tu propia web, sabes que tienes mano de ir a recurrir a esas copias de seguridad y que no vas a perder nada, ¿vale? Si tienes una política de copias de seguridad, volvemos a lo mismo. Por mucha política de copia de seguridad que tú tengas de cinco copias cada día, si tú no las pruebas de forma periódica, igual estás haciendo cinco copias cada día en la que esa copia no funciona, ¿vale? O una cosa tan tonta como que el servidor nos dice que la copia la ha hecho y todo correcto, y cuando o sea, el servidor hace la copia correctamente y la envía y en el servidor de destino no queda espacio y lo único que tenemos es o la última copia del último día que ha hecho que bueno es interesante tenerlo pero perdemos todo el histórico o se está transfiriendo la copia no hay suficiente espacio y te la está transfiriendo al 80% y cuando la vas a restaurar tienes el problema de que no te la puedes restaurar o faltan ficheros etcétera etcétera por eso yo soy muy pesado en que las copias de seguridad se tienen que probar. En lo que decíamos del almacenamiento externo, por temas de optimización, si, si, si yo cuando hago las copias de seguridad no las restauro y no reviso qué es lo que hay ahí, seguramente no me voy a dar cuenta en el que estoy copiando y por lo tanto en la web de origen tengo cosas que no están bien optimizadas, lo que comentaba antes de los logs, de igual estoy arrastrando logs de 5 años, que no tiene sentido arrastrar tanto tiempo, igual lo puedo configurar a 30 días o 60 días, la base de datos ya no va a tener tantas filas porque no tiene que almacenar tantos logs, y cada vez que yo hago una copia de seguridad no voy a tener que copiar tanta información de, en base de datos de cosas que son innecesarias. ¿Vale? Y luego el gran punto, que esto es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, que es que yo no hago copias de seguridad porque como mi servidor ya hace copias de seguridad, mi empresa, mi hosting, ya hace copias de seguridad donde yo tengo la web, ¿para qué las voy a hacer yo? Yo cuando digo eso, es lo mismo que digo yo, vale, yo, tengo, yo en mi casa tengo un seguro de incendios. Bueno, pues no voy a apagar el fuego. Total, si se me quema como tengo un seguro de incendios, bueno, no sé a vosotros, pero a mí no me apetece para nada que se me queme la casa por mucho seguro de incendios que tenga. Seguro de incendios es el último punto al que tengo que recurrir porque me he quedado en la calle, porque se me ha quedado quemado la casa. Pero no porque tengo un seguro de incendios voy a dejar el fuego encendido de mi casa. ¿no? Es un poco un absurdo. Pues esto es igual. Las copias de seguridad que nos hace el hosting es el último punto al que tenemos que recurrir si nosotros no hemos tenido unas copias de seguridad o nos han fallado. Pero no nos podemos, eh, no nos podemos eh, confiar de que nuestro hosting nos esté haciendo las copias de seguridad correctas y que cuando nosotros, imaginaros que nos han hackeado la web a las 7 de la tarde. Si no tenemos una copia de seguridad, hay que hablar con el hosting, decirle que te la, eh, te la prepare, igual la copia última que ha hecho el hosting es hace un, una semana, igual te tarda dos días en responderte a ese ticket donde le pide la copia de seguridad, Hostia, pues tu web se va a quedar fastidiada desde ese día que hemos dicho a las 7 de la tarde hasta que te responden y te den una solución. Si tú tienes una copia tuya, te cargas la web que tienes, subes los... en este caso el fichero con la web comprimida y el script de restauración, ejecutas y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Otra cosa es que no lo tengamos, claro, si no lo tengamos dependemos del hosting. Sí que es verdad que los hosting por ley están obligados a hacer copias de seguridad. Obligados. No hace mucho, no sé si hace un año, año y pico, a VH, que es uno de los principales proveedores de hosting, se le quemó un edificio entero. Y en el contrato en el que tú con, eh, contratabas los servicios y las cosas con ellos, te decía que no se responsabilizaban de las copias de seguridad. O sea, que ellos eran un producto tan barato, tan económico, tan tal, que no hacían copias de seguridad. Entonces... Y aquí viene la, la, la cosa graciosa, ¿no? había gente que dijo, bueno, pues como me sigue saliendo muy barato, lo que voy a hacer es, tengo mis servicios en, un, en ese hosting, compro otro y en ese otro hago las copias. Ya, pero esos dos están en, la, en el mismo edificio. Cuando se quemó no tenía nada, ni la web original, ni las copias, porque están en el mismo edificio físicamente. ¿vale? Bueno, es... Ah, nos reímos, pero es una cosa que es mega rara que ocurra. Y menos en VH, que es una empresa, bueno, de las empresas más tops a nivel mundial de, de servidores y demás, pues eso ha ocurrido una desgracia como esta. ¿vale? Si hubiéramos tenido copias en nuestro local, pues eso, esos negocios o esas personas no lo hubieran perdido todo. Pero ha habido gente ¿eh? que lo ha llegado a, a perder todo. Y unas consideraciones finales antes de empezar la parte de demo. Y es que no, como decíamos, no, deb no debemos confiar en, el, en, en la copia de seguridad de, de nuestro servidor o nuestro hosting. Eso más a más está ahí, podemos recurrir a ello en, un, en última instancia, pero lo ideal es que nosotros tengamos nuestras copias de seguridad. Intentemos no almacenar o nunca almacenar las copias en nuestro propio servidor porque si tenemos la mala suerte de que, imaginaros, Vamos a poner el caso que yo tengo mi Wordpress bastante fortificado, ¿vale? Es decir, es bastante difícil que alguien por fuerza bruta me entre en mi, en mi Wordpress. Es bastante difícil que alguien consiga la cuenta de eh, administrador o una cuenta con perfiles de administrador para mi web. Pero estoy en un hosting que no es muy allá, tiene las, eh, las cuentas de los clientes en la misma máquina compartidas, a mi vecino le hackean la web, ese hacker consigue acceder a los ficheros, por lo tanto en algún punto va a poder acceder a los ficheros de mi propiedad de mi web y se encuentra que hay una carpeta que pone backups, dice de puta madre, esto me lo bajo y ya tengo la faena hecha, porque si me bajo los ficheros de esa carpeta donde han estado haciendo copias, me bajo la última versión y ya tengo todo, tengo los datos Normalmente a los hackers no les interesa cogerte los datos. Lo que les interesa realmente es... Eh, aprovecharse de tu servidor para poder hacer ataques de tus, de tus servicios. Pero podría rápidamente coger y decir, hostia, esta empresa tiene las copias almacenadas en el, en el propio hostil, Vale, les hackeo la web, les pongo un, un alf en la web, yo me llevo todas las copias y les digo, si no me pagan mil euros, no te doy las copias. Como las tienes todas allí, no te queda otra que pagar o recurrir al hosting, cuál es la última versión de la copia, tal, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? En cambio, si las tenemos almacenadas fuera, por mucho que nos entre en nuestra web, nos podrán hacer un desbarajuste en nuestra web, pero como yo las copias las tengo fuera, cojo, arreglo el problema de seguridad a nivel de servidor que tenga o lo que sea, que por eso me han entrado y restauro la copia y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Eh, tenemos que restaurar y probar las copias para que no nos pase lo que hemos visto antes, lo de las copias de seguridad de, de Schrödinger, que nos aseguremos que estamos haciendo copias y cuando se restaura, restauramos la web y no tenemos algo raro parecido a una web, pero que no es la web. Tener un plan de copias, es decir, pues yo sé que hago copias cada día, cada semana, cada fin de semana, dos veces al día, etcétera, etcétera. Esta, todo esto va a depender un poco del perfil de web que sea, del cliente que sea, etcétera, etcétera. ¿vale? Recomendación general, una web que se actualice poco, con hacer una copia a la semana o una copia al mes, no estaría mal. Mejor cada semana que no cada mes. Si es un comercio electrónico, mínimo una, dos, tres o cuatro copias al día, porque si tienes la mala suerte que algo se te estropea o te hackean o lo que sea, Tú ahí tienes pedidos, tú ahí tienes eh, información de clientes. Entonces, lo que te interesa es tener la copia lo más cercana a la realidad de antes de que te haya pasado algo, ¿vale? O si es una copia, que, una web que se actualiza mucho o, o que hay muchas personas trabajando en contenidos en esa web, etcétera, etcétera, pues es interesante hacer copias lo, antes, lo más eh, periódicamente posible para que si hay algún problema... Pero toma, que si no, no qué escuelas, digo en las academias Claro, pues esas mmm, También, o sea, lo antes posible A ver, Wordpress tiene un sistema de versionado No sé, depende de la academia que, con, Cómo lo tengas montado, etcétera, etcétera Igual no te hace el versionado Pero Wordpress en los posts, entradas y demás Tiene soporte de versionado Es decir, que cada vez que se hace una modificación en un post En una lección o lo que sea Él guarda una, una copia Consumo un montón esto, porque claro, cada vez que se guarda es una inserción en base de datos. Pero sí, sí, todo lo que sea algo que vendes o algo que es tu core de negocio, contra más copias hagas, mejor. De hecho, uno, uno de, los, eh, de los plugins recomendados que hemos visto, que es el VaultPress es una solución, si no me equivoco, era de una agente externa y lo compró automatic y ahora es propiedad automatic, y este te hace copias de seguridad en vivo. Es decir, él está monitorizando cada... Eh, bueno, no está monitorizando WordPress, sino que el plugin lo que hace es que cada vez que hay algún cambio en WordPress, manda un aviso al, al servidor externo y el servidor externo hace una copia incremental de todo. Pam, pam, cada vez, cada vez, cada vez. Parece una barbaridad, pero nosotros cuando hacemos guardar un post, hemos cambiado un muy poca información en texto plano de base de datos. Si hemos añadido un fichero, pues nos hemos añadido un fichero y hemos cambiado ese texto. Pero cada, cada guardado es una información muy pequeñita. Claro, en conjunto es una barbaridad, pero en pequeñito lo va haciendo y eso nos da una ventaja. No suelen ser servicios baratos, ¿eh? Pero no sé cuánto está Volpress. Igual está a 30 o 40 dólares al mes. Que estaba leyendo es noticia... De, de, de, de Que han hecho un tweet. Eh, Toma, que si no, no vez. se oye. Digo, que ahora ah, te lo ha anunciado Jetpack. Eh, hasta ahora, bueno, quien no conozca Jetpack, es lo de Automatic, que dentro del paquete está todo el sistema de backups que es WordPress. Pues eh, han, lo, han, lo han separado todo. Es decir, ahora podrás instalarte un plugin u otro por separado. Y precisamente estaba mirando porque... Bueno, a ver, aquí lo tengo además, me parece. ¿Dónde está? Son 12 euros al mes. Se pues ha bajado, ¿eh? Antes, antes era más sí. caro. Pues 12... Bueno, 12 euros al mes pagado de forma anual. Anual, eh. Pero bueno, son 12 euros al mes. Igual no es el plan que te hace las copias en vivo, porque tienen diferentes planes, pero... Sí, Pero bueno, exacto. Que el, el, el vivo es el más caro claro. y este a lo mejor es simplemente una copia al día o lo que sea. con el vivo ese problema lo tendrías resuelto. Es decir, cada momento que hay algún cambio en tu WordPress se va a hacer una, la copia incremental de eso. Si algún día tienes algún problema, sabes que puedes volver a cualquier punto de esas mini copias que se han ido haciendo. ¿vale? Tener un plan de copias, revisar y optimizar el sistema, como decíamos antes, ¿no? Pues intentar tener lo más limpio el sistema posible para que cada vez que hacemos copias no vayamos arrastrando cosas eh, antiguas, porque lo que va a hacer es hacer copias de seguridad con cosas que no necesitamos y van a pesar más y todo es, es más caro. Y realizar las pruebas de restauración pertinentes para asegurarnos que tenemos las copias. Vale, llegados a este punto, vamos a ver una pequeña demo muy rápida de cómo funciona Duplicator. Vamos a ver que no me cargue nada de aquí. Uy. Y lo tenía aquí. Vale. Nosotros tenemos aquí la web de WordPress Barcelona, vale que como ahora tenemos web, pues ya la, la podemos enseñar. Entonces, yo me vengo aquí a mi escritorio y tengo mi, esto es un, un multisite, ¿vale? Tengo la versión en castellano y la versión en catalán. Entonces me voy a ir al administrador de la red me voy a ir aquí a duplicator, aquí tengo todas las copias que hay listadas, ¿vale? En principio, como veis, no me, no me las puedo bajar, ¿por qué? Porque estas copias están en un servidor remoto, ¿vale? Si queréis lo vemos muy por encima, ¿eh? Todo lo que tiene, tiene aquí la parte de importación en el que yo podía eh, importarles... Eh, features de configuración o alguna copia o lo que sea para poder poderla eh, restaurar directamente por aquí. Aquí le puedo establecer los schedules, los, las copias programadas le podría crear una copia programada que cada día me hiciera una copia de todo etcétera, etcétera, cuando yo lo considere las storage es decir, los Sitios donde pueda acceder para guardar las copias. En este caso, lo puede guardar en local o lo puede guardar en un, un S3 compatible, ¿vale? como si fuera un servidor de Amazon, pero es, es compatible con esta tecnología. Tenemos aquí una serie de herramientas, pues nos va a decir eh, la, los datos que tiene almacenados duplicator, por si queremos borrar archivos temporales o lo que sea que utiliza cuando hace las copias, etcétera, etcétera opciones de la configuración del servidor. Tampoco me voy a meter mucho por aquí. Tienes aquí un... un escaneador de, de integridad, ¿vale? Lo que va a hacer aquí es buscar en... por ejemplo, sobre todo en, un, en Wordpress, si todos los ficheros de Wordpress de la instalación son... concuerdan con los oficiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Información de PHP. Y en Settings, pues, un poco para configurar todo lo que es el plugin en función de lo que nosotros necesitemos. No lo enseño en, en profundidad porque cuando instalamos Duplicator, él por detrás ya nos hace una serie de análisis y él nos preconfigura todo esto en base a lo que se encuentra en las respuestas que tiene con el servidor. Si hay algo que falla, él mismo te dice, he notado que eh, el tiempo de ejecución de la copia se queda a medias. Dale a este botón y lo arreglo. Y lo que hace es venir a una de estas, de las opciones que tenemos por aquí, por ejemplo aquí en Package, y le aumenta el tamaño de la query, por ejemplo. El por defecto ya va a hacer estas cosas, pero si nosotros detectamos que siempre tenemos ese problema o sabemos que nuestro hosting peca de esto, peca de lo otro, o etcétera etcétera, podemos venir aquí y hacerle una serie de configuraciones. Por ejemplo, por defecto no viene con la compresión, le podemos activar la compresión o no. Comprimir la copia lo que va a hacer es que pese más, digo que pese más, que consuma más a nivel de servidor. ¿Vale? Como la va a comprimir, algo menos va a pesar. Tampoco nos vayamos a flipar, porque hoy en día ya casi todo está muy comprimido, pero algo menos nos puede ocupar la copia. Pero aquí lo interesante es que va a consumir algo más de recursos. Por ejemplo, si queremos que utilice su extensión propia o eh, la, el zip de, del shell o un zip normal. ¿Vale? Esto ya es un poco a gusto de cada uno. ¿eh? Como digo, aquí tenemos las diferentes opciones de configuración, que tampoco vamos a entrar en, en demasiado. Podríamos configurar, configurarle la parte de, los, de, las, de las copias programadas, si queremos que nos envíe emails en los errores, a qué email se tiene que enviar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que nos interesa ¿qué es venir aquí y hacer una copia. Le voy a decir de crear una copia nueva. Si tuviera plantillas de copia, las podría establecer aquí. ¿Vale? En principio, una signet es que voy a hacer una al vuelo, una de cero. Yo le podría tener aquí, como hemos dicho antes, diferentes plantillas de copia. Una copia que solo haga copia de base de datos, una copia que me haga eh, de toda la web exceptuando estos plugins. Una que me haga de toda la web menos la galería multimedia porque pesa una barbaridad y para desarrollar una cosa que estoy haciendo ahora no me la quiero bajar, etcétera, etcétera. Le podría crear aquí diferentes plantillas y con elegirle y darle a copiar ya lo tendría. vale el nombre de la copia, le podría poner otro nombre si quisiera. Aquí le puedo ir desactivando opciones, pues por ejemplo esta no hace copias de estas rutas de carpetas. También excluye estos, estos ficheros, porque si voy a hacer una copia de seguridad para qué quiero los ficheros este de core o sobre todo el error lock, si me da errores, ya me lo dará en mi ordenador, en el localhost, o sea, en mi portátil o en mi equipo, cuando esté haciendo algo. No tengo por qué arrastrar esta información. Y aquí la parte del instalador. Es decir, yo le puedo dar... Si conozco la información de dónde, dónde se va a restaurar esta copia, podría ya dejarle predeterminada la información. No lo voy a tocar y lo voy a hacer así tal cual. Le digo adelante. Ahora me está escaneando el sitio. Y cuando acabe de escanearlo, me dará una serie de recomendaciones. Me dice que a nivel de sistema está correcto, ¿vale? no encuentra nada, de, nada raro dentro de nuestra instalación, hace incluso comprobaciones de las versiones de PHP, a nivel de seguridad, a nivel de memoria de ejecución, o sea, tiempo de ejecución y memoria de límite, etcétera, etcétera. A nivel de WordPress me dice que está todo correcto, que los eh, ficheros de core eh, son íntegros, es decir, no hay ningún fichero del core modificado, etcétera, etcétera, detecta que hay un multisite, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí viene lo, in lo interesante. Aquí ya me empieza a decir que en los en las, eh, tamaños encuentra alertas. ¿Qué alertas encuentra? Pues que hay imágenes o PDFs añadidos que pesan mucho, ¿ves? Tenemos aquí un PDF de 30 megas, pues tendríamos que ver qué pinta esto aquí. En este caso tiene pinta de que sea una charla o un, un, las slides de alguna charla. Pues está bien que esté aquí, ¿vale? Pero además, si nos fijamos, viene con una ñ. Esto en algunos servidores nos puede dar problemas. Lo ideal sería venir, no aquí directamente, pero ir a la galería de medios y e intentarle corregir el nombre del fichero. Por defecto, WordPress no nos deja, pero hay algún plugin que nos permite cambiar incluso el nombre del fichero y nos lo hace de forma recursiva, por si hay alguna parte de nuestra web que apunta directamente a esa ruta, nos la va a modificar. Y más o menos pues tenemos un poco una idea de todo lo que tenemos en nuestra web. Aquí ya vemos que hay un montón de ficheros que sería interesante meterle mano para no ir arrastrando eh, imágenes o PDFs que ocupen tanto. Y lo que nos hace, si nos fijamos aquí, es que la web sin comprimir pesa 2,25 gigas, ¿vale? Bueno, es bastante, ¿eh? Para... o sea, es bastante normal en una web. Hoy en día, 2 GB en una web es bastante normal. Seguramente, si nos revisábamos todas estas recomendaciones, aquí habría ficheros que podríamos hacerlo más pequeños, ¿vale? Sobre todo, no sé, este, los PDFs, estos que pesan 30 megas y demás, pues eh, se le tendría que dar, dar un pensamiento a ver qué pasa aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí el, el add-on-sites, es decir, aquí lo que encuentra es que dentro de la ruta de la propia instalación de WordPress hay una carpeta que contiene otro WordPress. <ríe> Esto es porque como pone el nombre correcto, anti antigua, es decir, dentro de la raíz de WordPress hay una carpeta que tiene la web antigua. Y luego Namechecks pues, nos detecta archivos con acentos, archivos con ñes sobre todo archivos con acentos y con archivos con eh, el símbolo de, de exclamación, con acentos, etcétera, etcétera. Esto lo ideal sería, en la medida que podamos, irlos corrigiendo para que no nos salte esta, este aviso y el, si algún día migramos a algún otro hosting que no soporta estos ficheros, no tengamos problemas. No, nos no, dice no. que a nivel de lectura sí, todo me, correcto. Me parece que también hay un problema con Linux. ¿eh? Sí. O sea, el zip que utilizará cuando llega a estos archivos se los salta porque el zip no sé por qué no es capaz de sí. empaquetar sí. archivos con nombres, con caracteres no ingleses. Exacto. Eh, aquí no nos dice nada y luego la otra parte eh, interesante es base de datos y aquí nos empieza a dar datos. Pues nos dice que tenemos una base de datos que son 140 megas, que hay 209 tablas y 198.000 registros. Si nos pasamos a buscar, miramos así por encima nos puede llamar algo más o menos la atención, pero en algunas nos lo marcarán rojo, sobre todo las que más pesan. ¿no? Por aquí, ejemplo aquí, en Options tenemos la tabla de Options pesa 40 megas. Bueno, pues nosotros podemos considerar si es mucho o es poco en base a lo que tengamos. Igual, por ejemplo, tenemos muchas opciones de plugins que hemos ido probando y ya no utilizamos y se han quedado aquí almacenadas. Pues habrá en algún momento que será interesante revisar si los plugins han guardado registros en opciones, borrarlas, no borrarlas... Aquí cuidado porque las bases de datos son peligrosas. Si no sabemos lo que tocamos, nos podemos cargar la web. Pero si tenemos un poco de experiencia, pues podríamos ir eh, por ahí. Y si no la tenemos, hay plugins como WP Optimize y demás, que hay un, tiene una serie de tareas ya más o menos controladas en las que es más difícil que nos cargue la web. O al menos seguro que va... Es más difícil que se cargue la web él que nosotros. Nosotros es más fácil que nos carguemos la web. A ver si hay algún ejemplo más por aquí. Por ejemplo, otra de options. Claro, aquí nos está comprobando todas las diferentes tablas que pueda tener el, el multisite. Por ejemplo, esto es un plugin de stream que lo que hace es guarda los registros de los cambios que se van haciendo dentro de WordPress y tenemos 60.000 registros y la tabla pesa 11 megas. Seguramente estamos almacenando registros de más. Le podemos decir que en vez de guardar dos años, guarde uno o guarde seis meses. Bueno, al final es un poco... Esto es un equilibrio entre lo que nos mande la ley, lo que más o menos nosotros pensemos, y lo que quiera el cliente o requiera el proyecto. Si es un proyecto que entra mucha gente o muchos colaboradores, pues igual contra más tiempo tengamos, más umbral de, de datos, de logs tengamos, pues puede ser interesante. ¿vale? O sea que es un poco... que igual aquí a veces nos puede marcar en rojo, pero si nosotros sabemos la casuística del proyecto, no le hacemos caso y ya está, no pasa nada. Asumimos que esa tabla pesa lo que pesa y ya está. ¿vale? En el caso de que nos, que ne, nos queremos poner a corregir cosas, yo podría abrirme aquí una ventana nueva, corregir cosas y decirle aquí que me haga un rescan para ver si, si ahora esos ficheros, esas tablas o lo que sea, he solventado el error y puedo tirar para adelante. Como yo soy un pasota, le digo que está todo correcto y que continúe a hacerme la copia. Le doy a continuar y aquí me empiezo a hacer la copia de seguridad. Yo aquí me podría ir a otras partes de la web, me podría hacer lo que quisiera, que él por detrás me va a hacer todo el proceso de la copia de seguridad. Como vamos por wifi y hemos visto que la copia pesa 2 gigas y pico, yo ya me he bajado la copia de seguridad y tengo aquí la, el local, que es un, un programita que nos permite simular un servidor en nuestro, en nuestro ordenador. Le voy a levantar la instancia de, de en este caso, pues es una, una copia de la web de WordPress Barcelona, la que estamos copiando. Recordemos que estamos copiando esta web, ¿vale? De aquí, en el que la tenemos de esta forma y en los eventos, para que nos hagamos una idea, el último es este que estamos viendo hoy, que es el de copias de seguridad, ¿vale? Yo me pongo aquí a mi navegador y antes de irme al navegador lo que me hago es que me copio la URL de la web y la pego aquí. Antes de eso, lo que me voy a hacer es cargármela. Tengo aquí todas las webs almacenadas en mi localhost, me voy aquí WP Barcelona, App, Public, y aquí tengo toda la estructura de la web porque previamente yo ya lo he probado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a coger seleccionar todo menos el wp-config porque como hemos visto antes, este es el que tiene la información de conexión con la base de datos y como yo soy muy vago ¿para qué voy a buscar el usuario y contraseña de la base de datos de mi localhost si ya me la está almacenando este fichero? Entonces yo esto me lo cargo me voy a la copia que yo previamente ya he hecho antes la pego aquí y tengo el archivo, este .dav, que es toda la web comprimida y empaquetada en este, en este fichero y un, un fichero que se llama, nombre muy raro, acabado en eh, installer.php que ya nos está diciendo que es un script para poder instalar esta web. ¿vale? Eh, me copio el nombre y cuando me venga aquí, ahora me voy a revisar aquí si ya acabo la copia. Mira, la copia está acabada y son 2,36 gigas yo le vendría aquí y le diría, ¿qué es lo que te quieres bajar? ¿El installer o el fichero con toda la copia o las dos, los dos ficheros? vale Nos ahorramos este paso para no estar aquí 10 minutos esperando que lo baje. Y le pongo la ruta. Si yo ahora voy a esta ruta, no tiene nada porque está intentando acceder aquí y no hay nada. No hay ningún index.php PHP que le muestre ningún contenido, por eso nos dan 403. Entonces yo vengo aquí. Le pego el, el instalador y ya me salta un asistente. Me dice que estamos con un, una instalación en la que hay un multisite con subdominios. Me pregunta qué es lo que quiero hacer, si quiero una instalación completa o convertir algunos de los sites de ese multisite para restaurármelo en mi ordenador. Yo le voy a decir que lo quiero todo, ¿vale? Me dice que ha encontrado un fichero de wp-config y que si quiero lo que puedo hacer es aplicar y rellenarlo con los, con los datos que encuentra allí, que como previamente yo ya lo he utilizado este, le, la información que hay para conectar a la base de datos es la, corriente, la correcta. Si no, lo que tendría que hacer es poner la mano, es decir, eh, dónde está el host que tiene la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. ¿vale? Aquí me ha da dado una serie de información. Lo que me dice es que el nuevo, la nueva web se llama de esta manera y la antigua web se llama de esta otra. Y Lo que va a hacer es que va a buscar en base de datos y va a buscar todas las cadenas con este nombre, que es el del dominio, y la va a cambiar por este para poder tener una web funcional en mi ordenador. Le digo que sí. Me vuelve a preguntar si está todo correcto. Me hace una revisión de mi ordenador porque lo estoy ejecutando aquí, si sí, cumplimos todo lo que necesita, en principio hay algunas noticias, pero mmm, me va a funcionar, ¿vale? Si no, me saldría una en roja y me diría que no. Le digo que adelante, me vuelvo a decir lo mismo, que además de hacerse la instalación, se va a cambiar, me hace un poco un resumen, ¿vale? La nueva URL es esta, la, el nuevo, la nueva ruta completa es esta de aquí, etcétera, etcétera. Ok, y ahora empieza. Extrae los ficheros, me borra la base de datos que ya tenía y me importa la base de datos de la copia que tenemos, etcétera, etcétera. Y ahora cuando acabe, ahora está instalando la base de datos. Ahora lo está haciendo buscando dentro de la base de datos y reemplazando las URLs. Esto es una cosa que tiene Wordpress, que es que guarda las URLs absolutas. Es decir, si tú tienes un dominio.com dentro del contenido y dentro de diferentes partes de Wordpress, va a guardar ese dominio.com. Yo ahora, como no estoy, no la quiero en Internet, esta copia, sino que la quiero en mi ordenador, le he puesto otro nombre, que es desarrollo barcelona no sé qué, no sé cuánto. Entonces, él tiene que buscar dentro de la base de datos todos los www.barcelona.com y cambiarlo por el nuevo para que me funcione. ¿Vale? Si no, vería la web y habría cosas que no venía, Imágenes que no venía, seguramente hojas de estilo que no vería, cosas así que me daría error. Aquí me dice que está todo correcto, que ha restaurado la copia y todo sin problemas. Y ahora le digo que me lleva el administrador y aquí ya tendré la primera sorpresa. ¿vale? El segundo. Y, vale. y me pide el código de doble autenticación. Como yo estoy en localhost, ese código no va a llegar, seguramente, porque habrá algún error a la hora de enviar el correo. Pues me vengo aquí a mi ruta de ficheros, en plugins, y hay aquí uno que se llama two-factor, le digo disable, y cuando vuelva a mi web, esto ya no me lo va a pedir. Si sí, yo ya sé que ocurre esto siempre, lo que hago es, cuando haga la copia de seguridad, esta carpeta de tu factor no me la copia. Por lo tanto, cuando la restaura, como no tendrá eso, el, eh, la autenticación en dos pasos no funcionará. Sí que cuando entre la primera vez en mi WordPress me dará algún error aquí de no se ha encontrado este fichero, este plugin, no sé qué, no sé cuándo. Pero como no hará ese doble factor de autenticación, este paso me la ahorraría. Y una vez entramos, aquí lo que nos dice es que todos los ficheros que ha utilizado para hacer la copia los ha eliminado. Es decir, ahora tenemos una copia exacta de la web que tengo en mi servidor y que todos habéis consultado para venir a este Meetup montada en mi ordenador. ¿Vale? Si yo vengo aquí, esto me lo cargo y vengo aquí a WordPress Barcelona, y, perdón, visitar el sitio, yo aquí veo mi web sin ningún problema. Hasta tal punto que, para hacer un poco la broma, vale, yo me puedo venir aquí y como es una web en la que yo tengo solamente en mi ordenador, me puedo permitir el lujo de hacer cambios y tonterías como que ahora la web no va a ser de WordPress Barcelona, sino que va a ser la web de un perro. ¿vale? Y esto solo lo voy a ver yo en mi ordenador, porque si vuelvo otra vez a la web que todos estáis viendo, no hay ningún cambio, no pasa nada. Esta web funciona 100%, solamente hay el cambio en la web de mi ordenador. Y de esta manera yo he restaurado una web que tengo en un servidor, en mi ordenador, me he asegurado que siempre que haga las copias voy a poderme restaurar la web de forma correcta, y además podría inspeccionar más, como hemos visto que teníamos eh, algún problema o alguna base de datos que no estaba optimizada, etcétera, etcétera. pues yo al haberme la restaurado en mi ordenador, puedo probar de empezar a borrar eh, filas en esa base de datos, intentar optimizarla, etcétera, etcétera, y si no me cargo nada y si todo funciona, puedo repetir esa, ese proceso en la web en, en el servidor y no me, me aseguro de que no me voy a cargar nada. ¿vale? Y llegados a este punto, ya hemos acabado. Si tenéis alguna duda, me decís. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nadie yo, se yo, anima? Por curiosidad. Micro, micro. Has encontrado? Micro, micro. Ay, sí. Por curiosidad, ¿alguna vez te has encontrado? Porque a mí me ha pasado con Duplicator varias veces. ¿eh? que empieza el proceso y dice, ya no puedo continuar, o me ha matado, tal. Pero realmente si te esperas, te la por de detrás tener. lo has seguido haciendo. ¿Te ha pasado alguna vez? Es que a mí me ha pasado varias veces, ¿eh? por eso lo pregunto. Puede ser, pero si pasa eso, seguramente haya algo de caché del administrador que se te está metiendo por medio y te la está liando. No puede ser. Seguramente, ¿eh? Y si te pasa muchas veces, yo lo comentaría con el hosting, porque hay algo ahí de los procesos que no le está devolviendo la, sí, sí, no, es que es la que... llamada correcta. Hay, hay algo que está saltando allá. O sea, eso que dices, voy a empezar, o sea, ¿empiezo otra nueva o, dices, o, me, espero a que... o me espero a ver qué pasa? Porque, oye, de vale, hecho, si hay una en ejecución... Porque, lío, porque, porque empieza dos procesos en paralelo y... Ya hay verás. una en ejecución, no te deja saltar otra. ¿eh? Tiene que acabar un, la que hay iniciada, sí, sí. no la puede, no empieza otra hasta que no acaba la primera. Lo que me ha pasado. gracias, a mí lo que me ha pasado ha sido en el momento de eh, utilizar el instalador en el, no, en el nuevo hosting, de que se me quede pillado al, al 1% claro. y que no puede continuar la, la extracción, no sé no sé cuántos vas a la carpeta del FTP y ahí te salen todos los archivos pero no hay manera de continuar, tienes que empezar a borrar archivos, mirar caché hablar con el hosting, que te amplíen más memoria en el de esto porque se ha quedado corto pero durante el proceso todavía no se me había quedado pillado ni nada. Eso que dices tú de que cuando restauras te da error, muchas veces es porque hay algún plugin de seguridad que te está capando algún proceso en Ajax o alguna cosa que está haciendo el restaurador. Porque lo interpreta como un ataque sí. o como algo que no está... Como un falso positivo. con como un falso, un falso positivo. positivo y te tumba la restauración. Entonces, sí, entonces ya lo sabes y cuando hagas copias... Tienes que decir que ese plugin de seguridad no te lo, no te lo copie. En, en este caso sí que empecé a desactivar cosas y era el mismo hosting que le saltaba el, el falso positivo claro. y, y lo estuvo que avisar. Estoy claro. haciendo esto con el duplicator, por favor meterme 10 minutos mmm, en lista blanca donde blanca, queráis claro, para, que no para dejar esto porque bien. es que es un proceso que dura 10 minutos máximo. Sí, no, sí, puedo, no, no. no me puedo tirar más de una hora intentándolo. Totalmente, sí, sí. ¿Más dudas? Vale. Bueno, se ha quedado todo muy claro. Nos vamos a hacer unas empanadas, unas cervezas y ya está. Muchas gracias.